Pues nada, después de estar, este, con el teléfono ya con todo desinstalado Para tener mejor duración del vídeo, pero bueno ¿Cómo somos eh, otra vez? Pues nada, otra vez estoy jugando este juego, lo estoy grabando otra vez Ya encontré el grabador que voy a usar a partir de hoy Pero bueno Desinstalé todo para que tenga más duración el vídeo, pero bueno. Se me cortó en dos porque ya tenía casi el 100% de la memoria, pero bueno. y que pasa como estamos bien. Perfecto. Me bajé la calidad de la grabación de que este juego está a 720, pero bueno. Es el LG o p t i m -U s -L 5 x android ay 1.1 no, android 4.1 no bueno, entra el 41 la versión Este teléfono lo desde del 2015 Pantalla de 4 IPS Algún día sensibilidad, no las en la, en la descripción el, La información de este teléfono, pero bueno 4 GB Memoria Interna Cámara de 5 megapíxeles. Bueno, de ya de, de 5 de resolución. Sería unos... 40 y... 440 y... No, 480, creo. Creo, la verdad. Es que el calor no me deja concentrarme. No, la no he probado la cámara, perdón solo he jugado. Intentar grabar y ya está. Era del 2015 el teléfono. Bueno, me lo dieron en el 2015 cuando tenía 15 años. Ya no lo tengo. Ya es que tengo calor. Ya está. Nadie hay un drogadecto para aquí jodiendo el día, pero bueno. Con la toxicadora cerebral y su basura. Pero bueno, en 2017 ya tenía un Samsung Galaxy J1 Mini. No me acuerdo muy bien el año tenía el L A I En el 2019 el.. El BOMBIL, bueno, el b m v -E. Y como ya se cambió el teléfono, tengo el iPhone 4S. Pero bueno, esos son todos los que tenía. Ah, y tenía el... Y también me dieron también el, el One Touch. No, blanco... Blanco no era de color rosario de otro color Creo que magenta Pero bueno Se acaba el gameplay, los pongo en la descripción los, los teléfonos En fin, un corte y ya volvemos Aunque también voy a dejar en la descripción los dos canales Pero bueno Ya está a punto Voy a bajar subir un, poquito el... voy a un poquito el volumen <risa> Escucho la música de momento Ya es lo que falta Pero bueno El maldito calor El maldito calor En fin, un corte Y estamos youtubers youtubers de YouTube Ya se termina de cargar Pero bueno este juego lo jugó en el 2015 con el teléfono que les dije, el, el tenía el juego de los Sims también, por cierto. Creo que no sé qué era el frame o el móvil, pero bueno. Suerte que lo puse una captura de pantalla al grabador de pantalla antes de que ya no aparecía en Google Play Store, pero bueno. Lo pude recuperar otra vez Que es lo bueno Ya esta partir hoy va a ser mi grabador de pantalla Ya la tengo que tomar por culo eso Solo me jodí en el video En fin, como me hubiera gustado o ser youtuber ya Dicen que empezó todo en Youtube para que ya tuviera Lo suficiente para que Más personas me vieran Al día de hoy eh, subir videos Pero bueno, como el... no era tan bueno el, la, el ordenador que teníamos Me tenía que conformar, pero bueno Vamos a suponer que era ese youtuber que siempre quise ser <risa> Pero bueno, aquí hay mejores formas de ganarse la vida, pero bueno Me la rueda lo hacen de. Otra para continuar, vale, vale. Inicial, eh. dispositivo a la. Amigo mío. Izquierda para girar hacia la derecha. Izquierda Muy bien, ahora in... ah, vale, vale Muy bien, ahora Inténtalo a la derecha Toca inicio... Toca El inicio De la partida Superior Derecha para Cámara en Ah, vale, vale. Así es. Se hace ahora. Continuaré. Continuará. Bueno, si sí, es. El, es que el calor no me deja. Ya está, perfecto. Vale, parece que todo. Parece que es hora de empezar. Vale, vale. En el azul 15 sí podía disfrutar bien este juego, ahorita no... que en el azul 20 puedo hacer juego de puta. Está encontrando el la oh, competencia en la más grande del planeta. Maldito calor, no me deja leer como se debe. Corre donde quieras, cuando quieras y ¿sí? cualquier todo el mundo. Eso es Real reacción 3. Loca para continuar, vale, vale. Un corte y ya vuelvo más. Bueno, Real 3 necesita descargar 232. Venga, a ver. Para continuar, descargar, va. Un corte y ya vuelvo más. se lo puedo grabar hasta 30 minutos porque no está tan demasiado el teléfono 35 usados de 11, bueno de 32 gigabytes y ahorita estoy usando 11 pero bueno perdón no está bueno el 5 H, U, A, W, -a I, pero bueno. En fin, un corte. Bien, ya estamos. ya justo. Cuando íbamos a empezar, pero bueno. ¿Cómo hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, perfecto. Ya pensaría de eh, Saludo, la verdad. Aunque ley, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, pues... Oh, no sé, la verdad. Ya pensaré un saludo y una despedida para uno. Realmente me encantaría... en una casa mejor porque esta no me gustó. Pero bueno. Hay unos segunditos para que lean por mí porque... El ...calor y no dormir bien no me dejan, la verdad. ¿Ya? Perfecto. Continuar. Un corte y ya vuelvo. En fin. Ahorita ya estoy ocupando... Más de 11 gigabytes porque me pide... Lo que necesito para... Seguir jugando que es el juego los Google Play Juegos. Que requiere lo más reciente. Este juego, la verdad. Y pues nada, voy a reducirle este el gameplay a 20 minutos, pero bueno, se para continuar Ah, no comenzar. Ya a reducir el gameplay ya 20 minutos la verdad. Un segunditos vale. Ya. Un segunditos. Ya. Una segunditos, muy bien. Ya, una segunditos, ya, así se llama, eh. Vale, vale, una segunditos. Yeah. Ya está nada, empezar todo desde el principio todo por el malito espacio de los cojones, pero bueno Empezar es el principio es grabar todo lo que no grabé, pero bueno Un corte Continuamos Amigo mío Vaya, cuántos logros No quiero bueno, esperar uh, que terminemos los logros Bueno Ya le cambiaré el nombre, la verdad Jorge García. No, ve la repetición y así ya sería alargar más el gameplay. No, amigo, mío. Bueno, unos segunditos, si quieren, no sé desleal me da pereza unos segunditos más ya yeah. unos segunditos más unos segunditos más... Ya... En fin... No, no creo que haga falta, ¿sí? No, no va a ser falta. Vale, vale. En efecto. Perdón. No quiere que escuchen esto Ya, continuamos Voy a poner acá. Eso son es todos los logros. Ya cuando hacen los 20 minutos, voy a tener que despedir el vídeo. ¿Sabes bien? Uh, oh, no me va a alcanzar. Estos niños siempre joden el puto vídeo. Oh. En fin, si te gustó, no te olvides de comentarlo, compartirlo, suscribirse, darle me gusta. Y creo que es todo, en ¿no? fin. Adiós. Joder tú, a ver. ¿Dónde? Gracias, adiós. En fin, adiós.